información vuelve el programa oye hablando de eso mismo la comunicación vuelve el programa eh, que todo el mundo vea no sé si el programa en cierto modo pero sí vuelve don Francisco eh, don Francisco estará de nuevo en la televisión no sé cuántos años tiene don Francisco porque dicen que nadie, no se sabe si quién quién es más viejo si él o pepita pero van ahí lo único que es que don Francisco no sé cuántas operaciones se ha hecho sigue sí, joven, ahora don Francisco va a lograr pegar con esta nueva con esta nueva sociedad que hay ahora porque ahí que viene inconveniente señor Álvarez, ¿qué usted opina de eso desde que vuelva el señor Dos Francisco? Lamentablemente no comparto que él regrese otra vez a los medios en Chile que él comenzó en los años, creo que hace más de 40 años que tiene más de 50 años que tiene la televisión latinoamericana porque él es chileno y vuelve bueno, y regresa a Estados Unidos a impartir la televisión don Francisco y luego se va por concepto económico y regresa otra vez y luego se va y regresa otra vez. Creo que no va a tener ese apunto que él tuvo en los años dorados que él tuvo bueno con don Francisco presenta, porque no es lo mismo ya. Lamentablemente los años que él tuvo bueno en su tiempo de su apogeo como comunicador como presentador de televisión chileno y luego latinoamericano eh, creo que no creo que su impacto ya él murió como tocamos el tema ahorita Nacho tú y yo de de cantantes murieron. El está, bien, ahí. La gente. ya murió esa etapa de como por ejemplo y sin quitarle mérito porque es otra cosa una cosa es no, mérito porque el Ahora va a ser sí. en que él conecte. La, la, la pregunta aquí es, si él va a volver, él, la, el pueblo lo va a aceptar. Ese es. Mira, por ejemplo, tocar una persona como fue Carlos en los tiempos, años atrás, una de las mejores presentadoras que hubo aquí en este país y que ella vuelva ahora a televisión nacional, no le van a aceptar. Quizá dos, quizá algunos, algunos tenemos la suerte que la vimos, esa persona, pero pasa igual que don Francisco. Sí, la generación no va no va a conectar con él, no va, claro. no va a conectar. ¿Por qué? Porque ya no es igual. Y ahora más, con este, esta pandemia que estamos viendo, entre las cosas económicas, van a surgir para bien y para mal, para muchas personas, donde muchas personas le han sabido sacar provecho. Escúchalo bien. Muchas personas. En lo digital mucho más todavía. Eso ni hay que tocarlo. Pero imagínate ahora de que una persona como Don Francisco que tuvo su apogeo, que se fue y que regresó otra vez, no le van a hacer caso. No, no y no, no. Él quizá al principio se va a invertir pero no creo que no va a conectar. lamentablemente y perdón para muchas personas que es un líder a nivel internacional en la comunicación, pero no va no va a conectar. Lacho, tu opinión de Don Francisco que vuelva a la televisión. Eh, eh, es un riesgo. Y yo veo, yo, yo entiendo que es un riesgo muy grande, eh, porque Don Francisco, como sabemos todos, lo que tuvimos la oportunidad de ver ese programa, sabemos que es un ícono de la, de la televisión, de la animación en televisión tan exitoso como lo fue Cristina Saraley en su programa. Entonces, es más que cierto lo que, señores compañeros, de que conectar con esta sociedad que ha cambiado tanto, que, que, que aunque sigue hablando el mismo idioma, es difícil de entender, ¿no entiendes? Para alguien, pues, entonces, no sé, cómo alguien que ya, Tuvo la oportunidad de ser lo mejor de lo mejor, de, de emprender una carrera, de llegar a lo, más al, a lo más alto que puede llegar un conductor de televisión, un programa tan conocido como Sábado Gigante, a arriesgarse a, con una edad que no es la adecuada para ese tipo de formato de programa que él hacía, que demandaba mucho movimiento, mucha... El público. No, el concepto no, de público y eso, ahora, en estos tiempos, como que... No sé si es algún hijo sin vergüenza que tiene, que quiere echarse unos cuartos para los bolsillos. No sé si... Don Francisco, si me escucha, papi, quédate en tu casa, mi amor. <risa> no, ya, y, y los... más, recuerda que Don Francisco es de, de los que tienen los vulnerables, de los vulnerables. El team vulnerable ya ya ya don Francisco está bueno papi vamos a una película yo le propongo ahí que hagamos una película para Netflix de su historia don Francisco sí, en es hey, Netflix hey, Eso rime, esa impactan mira a Luis Miguel mira a lo de Jordan o sea eso uh, esos uh, eso, eso, eso, eso documentales y películas sí impactaría de don Francisco Luis Miguel ahí aprovechó lo de la película para volver a los escenarios y la gente se quedó esperando la pataca y tiraba no la pudo tirar Ahí viene una parte de doya en la segunda temporada. Yo, yo no, creo que... Creo, creo yo... que es necesario. Mira, ahí vamos a mencionar a Santiago Matías también que utiliza mucho él. ¿Cuál era la necesidad? No, no creo que haya necesidades. Yo creo que ese concepto así como don Francisco en estos tiempos es difícil de conectar. Muy, muy, muy, muy difícil de conectar. Él va a tener que tratar de tener gente que lo ayuden a poder tener un contenido eh, bien, bien juvenil que, que vaya con las redes sociales y que pueda impactar no todo lo puede lograr pero hay algunos que no lo han logrado como Jorge Ramos y, y ese tipo de personas que todavía se mantienen en la televisión pero, pero ¿qué pasa? Depende, depende, depende cuál sea ahora el, el, el, el formato del programa la, la línea Claro. Porque si es leyendo la Biblia con don Francisco, es algo, ¿tú ¿me entiendes? No, es diferente. Ahora, te voy a decir qué pasa. Es como te puse el ejemplo en México, que sentía el escorpión dorado y ese grupo de personas, que son muchachos que entrevistan en un carro y además usan dos cámaras. Entrevistan dentro de un carro, dando vueltas en el carro y además utilizan dos cámaras. Ya no existen esa, esa, esos programas con presupuesto alto. Presupuesto alto. Que, que ayudan, ¿sabe? Que, que ese tipo de presupuestos ayudan a que la holografía millonaria y todo eso. Programa ¿Y eso no El programa de Don Francisco se puede llamar después de los 100. Sí, sí, después de los 100. Porque ya. No no Francisco fue testigo. Yo tengo datos precisos de que Don Francisco fue testigo del de, de juicio de Caín y Abel. He estado sí. por ahí cargando leña. Y fue a los 15 de Fefita. Fue pareja de los 15 de Fefita. Entonces, yo creo que don Francisco, si viene con algo, tiene que ser con algo que impacte mucho más y que se vaya por la línea de entrevista. Si quiere hacerlo y que impacte grandemente. Porque ya esos eso tipos de programas de, de público, con, con premios y eso, la gente no tiene eso. La gente no es ese tipo de programa La gente lo que quiere es contenido para poder en las redes sociales. Y si ese contenido no está en las redes sociales... Además, además, yo te vine quillado con don Francisco, porque yo vi una entrevista de Chacal que dijo que ahí lo votó como un preso. No quiero saber. Sí, sí. Pero, un buen ya. De, pero pasaron como tres Chacalos, más que nadie se dio cuenta. Sí, pero el, el original, el que duró más tiempo, y lo votó. Lo votó de mala manera. Yo me quillé. <risa> lo, de, de, esperemos, vamos a ver si el producto de... El señor Francisco, ayude a, a conectar con esta nueva generación, pero está dudoso. Está dudoso. Tal vez quiere llevar a la mami Jordan como talento. <risa> vamos a ver, vamos a una pausa breve, una pausa breve. Vamos a poner un, un solo video y después de ese solo video volvamos para atrás para ya venir con la parte final del programa. Así que ya ustedes saben, no se muevan, que tenemos más con los y el Nacho de